Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Mar Rabbit Estoy aquí con mi ayudante, con Leoncito, que está él con los cascos, por eso yo no los llevo vale. Y vamos a ir por el centro, de... tenemos a la gorrinadora, a la invocación de la gorrinadora ¿Vale, pequeñín? <ríe> y a ver, no me he fijado en lo que tenemos que hacer simplemente mira tenemos aquí sparks para equipar no no tengo sparks puedo equiparlos pero no tengo sparks así que nos va a venir bien conseguirlo eh, un segundito tengo a Mario y tengo que derrotar a siete enemigos uno dos tres cuatro mira tengo aquí dos gumbas y el otro vale supongo que habrá portales que nos abrirán yo creo que voy a ir por la parte de la derecha Me cargo a este Y luego a los Goombas que vendrán enseguida Así que Vamos para allá No puedo atacarle Mmm, qué fastidio Bueno Con este puedo atacarle Así que La Rabbit Estela La vamos a poner para que salte y este también necesitamos que salte. Así que, vamos a saltar. Nos lo llevamos para aquí. Activamos la mirada de acero. De Luigi. Y puedo, puedo... No le doy 50%. Uh, no le doy a eso. Qué rabia. A ver, si me quedo aquí... La explosión de este... Le da. Sí, le da. Sí, le da. Pero me quiero quedar protegido. En verdad. Bueno, desde aquí. Vamos a darle y con la mirada de acero le hago doble daño. Porque va a salir disparado. Ahí lo tenemos. 169. Y ahora la pena va a ser que no voy a poder llegar a darle. Qué rabia. Pero lo que podemos hacer... No puedo darle a nada. Y de este lado... ¿Puedo darle a este? No llega. Ah, caca. Bueno. Nos vamos a quedar en... este lado. Sí, nos vamos a quedar de este lado. Y con Bowser... Vamos a activar a los Mecha. Que he puesto el punto de habilidad para que sea uno más Ah, puedo saltar con Bowser y darle ¿Eh? puede ser interesante y este se va por ahí espera porque este Estela puede hacer que Bowser salte puedo golpearle con el Bueno, pude haberle lanzado esto. Y, y, y, y, y... Hmm. Es que quiero dispararle a este para ver si le mato. Aquí, disparándole a esto, le mato. Entonces, cariño, le voy a disparar. A esto le mato. Salen disparados ahí los Goombas. Otro fuera. Y he matado a dos de siete. Así que, perfecto. ¿Llega aquí el acero? El hastío, quiero decir, el acero. No sé por qué me ha salido el acero. Vale, el Goomba me va a hacer daño, pero bueno. Vamos a pasar el turno al rival y a ver qué hacen. Me dispara al Mecha. Vale, este también cuenta como enemigo. Si mato a esa invocación que han hecho ellos, también me sirve como enemigo. Porque tengo que matar solo a 7, no a todos. Este 400 y pico, ¿eh? Me deja bastante muertito. Menos mal que tengo... Eh, el spark que hace que se reviva. Vale. Uno fuera de límites. ¿Cuántos tienes matados? Tengo tres de siete. Vamos a ver. Tengo ese Goomba. Con Rabbid Estela puedo bajar sin más. Así que... Vamos con Luigi a saltar. Salto aquí. No. hago en la mar. Y me meto y salgo. Lo amplía el rango. No. Caca. La he liado. Vale. Como Luigi tiene disparo largo... No hay ningún problema Vamos con esta Lo que quería era bajar así Y ves el rango de cuánto podía Acelerón triple ¿Cuántos matados? Tres, no he matado ninguno todavía No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh, qué rabia me dan estas cosas! A ver, con Bowser Vamos a meternos por aquí vamos a recoger a este la tiramos fuera del campo y ya tenemos a cuatro muertos vamos a hacer no puedo ah ya he hecho el acelerón Cago no amar. con rabiz estela ¿por qué no me dejas? tío, déjame pasar bueno, vamos a bloquearles el ataque con la habilidad de rabiz estela y... Lo que puedo hacer es... ¿Cómo que no hay objetivos dentro? Ah, porque están bloqueados. Puedo atraer a estos. Vamos a atraer a estos. Sí, yo creo que sí agrupamiento no sirve de mucho pero y ahora me han bloqueado no puedo moverme cago en la sala me voy a quedar aquí bendito Le disparo a estos... Vamos a dispararle a estos... Con Luigi. Que muera Bowser me da un poquito igual. Con Luigi, cuanto más lejos, más daño haces. Entonces, vamos a dispararle... A este. Lo más lejos posible. ¡Pum! Crítico y muerto. ¿Vale? 5. Cin 5 de 7. Y con Rabbit... ¿eh? sí, nos faltan dos justo, vamos a intentar a ver si con este hay algún crítico, hay muchos críticos así que ese también, me faltaría uno y con este, nada le demos el turno al rival y con un turnito suficiente van a por Rabbid Estela 229 No me. mira, me la tira afuera qué perro otra vez fuera. Ojito, ¿eh? Rabia Estela no puede morir. No debe morir. Vamos a por este. Mira. Tenemos a este que es fácil de matar. Vamos a ponernos... No puedo dispararle. Vamos a activarnos la mirada a cero. Vamos con los mecha de aquí de Bowser. ¡Pum! ¡Pum! Son robotitos pequeños. Le hacemos aquí el acelerón. Mirad a cero. Y hemos ganado. Ha muerto el último que nos faltaba por matar. Y ahora tenemos que recoger la mayor cantidad de moneditas posible. Vale, cariño. Así que subimos por aquí, que son paquetitos de 5, 9 más, aquí otras poquitas, otras poquitas, por aquí, por acá. Mira, me salen por aquí más. ¡Uh! ¡Cuántas montañitas! Vemos por aquí, vamos a coger estas 9. No, quería sortear esta de aquí. Vamos con Luigi. ¿De ¿Dónde puedo ir? Puedo por aquí. Y ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Rey ¿Qué te parece? Conseguimos ahí vidita, puntos de experiencia. Subimos de nivel. Y dos primas dorados. Vale. Y el maestro gorrinil, que es una invocación. Vale. Que invoca un bicho que es como un cerdo. Un gorrino. No, no, no, no. Vamos a equiparlo antes de que se nos vaya la cabeza Vamos a equiparlo y subirlo de nivel Se lo voy a invocar... Sí, con Rabiz Estela Vamos a mejorarlo ¿Vale? Mira cómo se come trozos de estrella no, no, no, no, no, no, no, no. Y otro más no, no, no, no, no. Como le gusta zampar, ¿eh? <ríe> vale Vamos a darle atrás. Y vamos a mejorar este también. Que hace la cura chone. Y este también. Vamos a mejorarlo. El ataque vampiro. Que este te recupera salud. Eh, un porcentaje del daño que tú hagas. ¿Vale? Luego vamos a héroes. Ponerle los puntos de habilidad. ¿Hay alguno que tenga dorado? Pues mira. Vamos a darle el dorado a esta, vamos a darle el dorado eh, a este, un regalito mmm, ¿Qué le puedo quitar. Vamos a recuperar estos dos y vamos a poner el tiempo de recuperación que es muy importante y me quedaría uno por gastar, fíjate tú. Esto necesito dos. Pues vamos acá a ponerle... Es que el alcance me da igual. Vamos a ponerle el punto de vida. Ya se lo quitaré si hace falta. Vamos a poner a Bowser. ¿eh? ¿Cuántos necesita este? Necesita tres. Pues es que este me interesa... Mm -hmm. alcance de arma me da igual y necesita 3 pues le voy a dar la vida pero ya se lo quitaré le doy los 2 de vida vamos a este y tampoco puedo quitarle Disminución de turno y recuperación de hastío vale pues creo que le voy a dar este ya hace daño le voy a dar también la vida a todos la vida y por si uso vamos a hacer a Ravid Mario más fuerte bueno, paso bueno, pues por aquí lo dejamos chicos espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido y nada, nos vemos en el siguiente vídeo hola cariño